Hola chicos, bienvenidos a PASI. Seguimos con Matemática discreta, en este caso combinatoria. Esa parte de las matemáticas que nos enseñan en la ESO seguramente, si no en bachillerato, y que en principio decimos que es fácil es, pero a la hora de pelearnos con un problema pues nos cuesta bastante. Entonces yo os presento aquí un poco eh, los seis tipos de, combina de combinatoria que podemos hacer con unos grupos. Entonces, yo lo que voy a hacer es ir explicando eh, los seis grupos y voy a poner un ejemplo de qué es lo que tenemos que hacer en cada uno y cómo distinguirlo. Después voy a poner una tabla, que esa tabla también la tenemos en nuestra página web, que os voy a dejar aquí el link, seguramente aquí veis la imagen, y eh, podréis ver cómo, eh, siguiendo unas instrucciones, podéis calcular el resultado de una manera muy sencilla. También en la página web tendremos disponible una calculadora de combinatoria, que también la veis por aquí, ...donde introduciendo los datos os calculará el resultado... ...sin necesidad de tener que plantear toda la solución, ¿vale? Pues entonces vamos a ello. ello vamos a empezar a explicar las permutaciones. Aquí nos dice ordenar en objeto, ¿vale? Pues vamos a pensar con estos tres rotuladores. Nosotros tenemos tres rotuladores, ¿vale? Uno rojo, uno azul y uno negro. Entonces, ¿cuál sería la permutación? Pues primero que tengamos el rojo el primero, después el azul y después el negro. Otra permutación sería que tuviéramos primero el rojo... Después el negro y después el azul. Eso es otra permutación. En, to en total tendríamos eh, n factorial, que ya lo explicaré lo que significaría. Pero otra permutación podría ser el negro primero, detrás el rojo y detrás el azul. Otra, el, el negro primero, el azul detrás y el rojo después. Y después el azul primero, el negro detrás, el rojo. El, negro, el, el, perdón, el azul primero, el rojo detrás y el negro como último. Ahí están todas las posibles permutaciones. vale Espero que con este ejemplo lo hayan entendido. Entonces, aquí tenemos tres objetos. Vamos a poner un ejemplo. Y tenemos que ordenarlo, todas las posibles combinaciones. La siguiente tenemos permutaciones con repetición. Tenemos ordenal, ordenación de n objetos diferentes con n repetición. ¿Qué quiere decir eso? Pues, pensar en este caso que tengamos cuatro objetos, ¿vale? Pero tengamos, el que el negro se puede repetir. ¿Qué sería una permutación? Pues, tenemos el rojo primero, tenemos el azul, tenemos el negro y tenemos el negro. Pero, si cambiamos el azul por el negro, tendremos otra permutación. Si cambiamos otra vez el azul por el negro, tenemos otra permutación. Y así hasta todas las permutaciones posibles, ¿vale? Seguimos con el siguiente. Variaciones sería ordenar lo mismo que aquí, pero en este caso nosotros tenemos tres rotuladores y nos dicen, tenéis que ordenarlo en grupos de dos en dos. Entonces decimos, descartamos el negro y nos quedamos con el dos, con los dos, el rojo y el azul. Descartamos el azul y nos quedamos con el negro y el rojo. Descartamos el rojo y nos quedamos con el negro y el azul. Así todas las combinaciones posibles hasta que acabemos Variaciones con repetición. Y dice ordenar el elemento en grupo de K. Repitiendo. Pues lo mismo. Si tenemos nosotros estos cuatro rotuladores, ¿vale? Nos dicen ponlo en grupos de dos. Pues esto. Sería una variación, esto sería otra variación, esto perdón, esto sería otra variación y esto sería otra variación. Y así habría muchas más, habría que calcularla el total que habría. Espero que sí lo estéis entendiendo bien. Combinaciones. Agrupar el elemento en grupo de K. Eso es lo mismo que antes con las variaciones, pero en este caso, como dice aquí, no importa el orden. Eso es verdad que no lo he explicado antes, que se me ha pasado. En las variaciones, esto es una variación. Pero esto también es otra variación. Entonces, importa el orden. No es lo mismo esta que esta. Pero, en el caso, en el caso de las combinaciones, si nosotros tenemos eh, estos tres rotuladores, nos dicen esto, en elementos en grupos de K. Cojamos grupos de 2. En las combinaciones... Este grupo es el mismo que este, entonces no lo tenemos en cuenta, simplemente eso. Por último, las combinaciones con repetición. Agrupar n elementos en grupos de K que se pueden repetir. Pues tenemos lo mismo. Tenemos estos cuatro. Como ya sabéis, en las variaciones, que lo he explicado ahora mismo, en las variaciones, este grupo es diferente que este. Y este grupo es diferente de este ¿vale? pues en el caso de las combinaciones este grupo es el mismo y este grupo es el mismo aunque cambiemos los, los, los bolis de orden espero que a lo haya entendido, voy a poner ahora la tabla y vamos a seguir Pero bueno chicos, ya os he dicho que aquí tendríamos la tabla en nuestra página web la tenemos subida, así que podéis buscarla en el apartado recursos, ¿vale? entonces la tabla es así lo que pasa es que hecho por el pine porque pues, es más bonito. Entonces, ¿qué nos dice? Pues dando nuestras posibles eh, formas de combinar y agrupar elementos, tenemos variaciones, permutaciones y combinaciones. Es verdad que antes he dicho que hay seis, pero lo único que cambia es si se repiten o no se repiten, y para eso está aquí. Eh, importa el orden, como ya he dicho, en las variaciones, si sí importa el orden, porque no era lo mismo, perdón, no era lo mismo este grupo. Que este grupo, ¿vale? Entonces, sí importa el ¿no? orden. En las permutaciones también lo mismo. Y en las combinaciones, por el contra, este grupo lo entiende como el mismo que este, ¿vale? Eso es lo que nos quiere decir, sin sí, importa el ¿no? orden. ¿Se puede repetir? Pues, tenemos dos tipos. En las variaciones, en las permutaciones y en las combinaciones, tenemos eh, dos tipos. Variaciones con repetición o variaciones ordinales. Permutaciones o permutaciones con repetición. Y combinaciones o combinaciones con repetición. Pues entonces aquí tenemos los seis casos. En el caso de que no se repitan, pues olvidado de momento de esta columna, vamos a aplicar esta fórmula, que es la fórmula de variaciones normales. El, en el caso de que sí se repitan, pues vamos a aplicar esta otra. Esta tabla, ya os digo, la tenéis en el apartado de recursos. No tiene mucho más. Las permutaciones, si se si importa el orden y no se repiten, pues, como he dicho, era el caso de que teníamos tres y tenemos que permutarlos, que es decir, cambiarlos de posición tantas veces como elementos haya. Y lo vamos a hacer de esta manera. Tenemos los tres bolis, con el rojo primero, el azul detrás y el negro último. Entonces tenemos la primera, el primer orden, rojo, azul y negro. Si cambiamos el negro por el azul, ahí... Tendremos rojo, negro y azul, ya son dos permutaciones. Ahora, el rojo lo pasamos al último. Ya tenemos tres permutaciones, ¿vale? Porque tenemos el negro primero, el azul y el rojo. Pasamos el rojo, el negro al último, perdón, el azul al último, perdón. Tenemos cuatro permutaciones. Y el único que nos queda, pues sería poner el azul primero, que sería la quinta permutación, y pasar el negro al último la sexta permutación, ¿vale? Espero que hayáis entendido. Pues, seguimos. Eh, permutación en el caso de que se repitan, que sería este. ¿Por qué? Porque tenemos n elementos, que son 4 Tenemos cuatro bolígrafos. Y tenemos n1, n2, n3 y n4. Donde n es 1, es 1. n2 es 2. Y n3 es n3. n4 me he equivocado ahí. Combinaciones. No importa el orden, si no se repiten, pues tenemos aquí el número combinatorio. No sé si sabéis calcular el número combinatorio, ya lo explicaremos. Y combinaciones, que si se pueden repetir, pues aplicamos esta otra formulita. Si nos gustan los números combinatorios, pues tenemos los factoriales. Que yo no sé cuál es más raro de los dos. Pues bueno, espero que lo hayáis entendido. Ya sabéis, si tenéis alguna duda de combinatoria de algún ejercicio raro, pues nos lo mandáis al foro. Y por favor, si te ha gustado este vídeo, pues dale a me gusta. Así si está, te gusta, podido? Pues Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.